Y muy buenas amigos y amigas vengadores y vengadoras felices fiestas, feliz nochebuena eh, estaba comiendo ahora mismo un riquísimo cerdo estoy aquí al lado de mi gata gatuna gatunera famosa en España entera sincronizado los datos bueno y he dicho voy a bajar voy a bajar voy a bajar y me, voy a hablar con ustedes voy a hablar con ustedes mientras jugamos ¿vale? mientras jugamos porque pues sí, una manera igual que otra de estar con ustedes bueno ya voy por un nivel bastante alto ¿eh? Eh, ahora lo veréis y vamos a subir esto a la... bueno es que ya tenemos de hecho la otra vamos a subir esto a la eneva potencia vamos a ver qué tal por lo pronto me quedo ahí ¿eh? no me muevo y diréis a ustedes tox gamer por qué no te mueves pues no me muevo porque no me sale de los cataplines yo sé que si ahora mismo con algún casual porque esto hay que hacerlo y dejarlo hasta el momento ¿eh? hasta el momento que tú veas que hay que ya se te puede colar mira ¿lo ya se mal con la ese ya mal mal ¿no? pero bueno seguimos seguimos Aquí, seguimos. Ahí seguimos. Esto es lo que quería. Esto es perfecto para mis planes. Bueno, esto es perfecto todavía más. Ahora sí. Por supuesto. Más de esto. Más de esto. Más de esto. Ya lo tenemos cargadito. <risas> ahora, veréis, ahora veréis, vamos a... Vamos a liarla un poquito. Bueno, esto que... Que absorba los... Estamos cerca. Serán absorbidos. Bien, primer cofre. bien más más atracción más atracción Eso está muy bien muy bien qué elegimos elegimos esto con un poco de látigo también bien aquí tenemos un una locura que nos puede venir muy bien. Esto es lo que ha hecho la locura ya de, de primera. Con el, el rayito que por cierto rebota. Eh, más candelabro, sí. Pues el va a venir genial. Eh, más esto también. Sí, sí. Cuanto más rápido mejor. Sí. está, muy bien. bueno esos verdecitos ya van siendo un poquito más poderosos pero vamos a ir al nivel 3 de también de los de los truenos que esto nos despeja un montón Bueno, fijaos estamos en el nivel 3 pues al nivel 3 lo llevamos lo de los ajos para aquí ya nos metemos fijaos Que más venga suerte. Hace falta suerte siempre. Este viene muy bien. Además, con el que tenemos de. De atraerlos. Que perfecto. Vale, tenemos... Infringe... Más, da más daño. Bueno, pues mejor. haría falta haría falta ya a ver a ver vamos a, a tirar también magia amigos vamos a echar esta primera partida y después jugaremos a otro juego en otro gameplay esto lo vamos a subir al nivel 4 ya tenemos hay pollito costizado pavo navideño que viene muy bien nos, nos, nos da energía y además hay una farola que también vendrá muy bien mira aquí también hay un saquito de esto de de buena suerte, <risa> Pienso que es de buena suerte, pero bueno, no sé. Por ahí hay un... Sí, la ¿no? Pues tenemos otro cofre, tenemos el ajo, el látigo, tenemos la piedra que tenemos el agua tenemos también la magia el duplicador el laurel para ver. nuevamente tenemos eh, el duplicador también lo podemos, o sea, lo podemos subir eh, ya hemos subido de, de nivel es que esto no hay que dejarlo de lado ir comprobando si realmente va subiendo de nivel o no va a subir de nivel es que por mucho que diga esto al final sale el 5 Y que te llevas nada más que con las con las tormentas, Ahora, ¿eh? eso sí. Como digo hay que buscar en un momento dado tendremos que buscar, pues incluso por qué no decirlo, habrá que buscar. No, no nos lo vais a dar no pero esto lo llevamos al nivel 12 ¿eh? ahí teníamos pollitos y por ahí se viene por ahí hay un un cofre encontrado a ver qué es lo que trae el cofre Venga, buena suerte. Un 10% más de buena suerte. ¿no? Nunca está mal, ¿en un 10% más? No, nada más. Esto lo teníamos en el nivel 2, venga, por nivel 3. Que haga más escabechinas. Esto pronto se va a convertir en una locura. y os lo voy a me diréis ustedes bueno y por qué pones este juego no me gusta este juego no es divertido este juego tengo eh, que disculparme pero jueguenlo y veréis si lo es o no lo es que yo creo que se nota que es divertido ¿eh? que, que es un juego en el que te vas a echar ahora ¿vale? vamos a subir al nivel 4 el arco Estamos aquí, vale, vale, vale, vale, vale. O sea que por ahí hay un una caja. Muy bien. Ahí. habéis visto cómo, cómo se atraen las gemas más más es es lo que tiene no pero bueno ahora también tenemos aquí vamos, que vamos a sacar un montón mira Pumarola por alguna razón está ligada con el ajo y nosotros estamos utilizando el ajo así que bien espina si sí, espina 3 nivel 3 espinaca. bueno ...una única vida, ¿eh? Sí. Única, única vida... ...una única vida... ...así que tenemos que buscar... Bueno, está recuperando también vida gracias al corazón. Pero me gustaría una farola. Preferiría una farola, pero bueno. una farola que gozí y ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra venga no jodas Dios, qué buena suerte. Esa sí eficacia buena suerte. ¿eh? Eso no lo podéis discutir. Ahora ¿eh? bueno, tenemos aquí abierto ya otro cofre. además el thunder loop claro esto ahora lo ponemos a nivel 3 y no, no veas si flipa lo pones a nivel 3 ya, ya venga, nivel 6 lo de los ajos que esto me lleva a la gente por delante nivel 7, toma ya nivel 7, nivel 8 y aquí le voy a dar fumarolas para darle más corazón. Ole. Venga, un poco más de jugarola. Como una buena pizza. Y aquí ya vamos a echar un poquito de agua bendita, que todavía no. Oh, oh, oh no creo que haya No, ya no hay para revivir otra vez. Pues señores lo dejamos desde aquí y nos vemos en el siguiente programa en el siguiente gameplay de hoy vamos a hacer un par de ellos espero que os haya gustado todo fijaos todas las todos los iconos que ya están bueno vamos a ver si se ha desbloqueado algo más no no se ha desbloqueado más en todo caso lo que sí que podemos hacer es pues fijaos esto ya... Nos hace falta... 8267... Para un, un pasito más... Para tenerlo todo bien... Bien petado... Así que... Nos vemos en el siguiente... Toxic Game Channel... En otro gameplay... Espero que os guste... Estos gameplays los estoy haciendo... Para aquellos que... Que bueno... Que deseen... Ver algo... Y no tener que jugar... Esta noche de Navidad o mañana en ¿eh? Nocheveja también.